Buenas tardes, tengan todos nuestros amigos televidentes de cartagomedios.com. Un verdadero placer estar aquí con todos ustedes nuevamente en un nuevo café empresarial y aquí cada quien está con su taza de café. Ahí está mi amigo don Max con su taza de café y también nuestro invitado hoy no se quedó atrás. de qué manera? Ah? Tomándose ese delicioso cafecito hoy en esta tarde de café empresarial. Recordar que estamos a través de nuestra página Oficial cartagomedios.com, también a través del Facebook de Cartago Medios y el Facebook de Guarco Radio, por allí estaremos y muy pronto estaremos subiendo el video a YouTube para que usted pueda también observar el programa que tenemos en esta tarde. Bueno, queremos recibir a nuestro señor director, don Max Tequeira. Don Max, ¿cómo está hoy? Me imagino que el cafecito bien caliente por este frío. ...que tenemos después de esa ...de esa cantidad de agua de lluvia... ...que hemos recibido. Venga, muy buenas tardes... ...Don Heiner, a toda la audiencia... recién un cordial saludo... ...y muy cierto, aquí estamos... ...con la taza de café caliente... Eh, ...bastante delicioso... ...como siempre, un café costarricense... ...qué lindo disfrutarlo... ...en esta ya tarde... ...que sí, hemos estado pasados por mucha agua... Y que gracias a Dios una vez más estamos acá compartiendo con nuestros eh, invitados, invitadas cada sábado a la una de la tarde en nuestro espacio Café Empresarial, donde compartimos grandes momentos de negocios y que nos sintonizan mmm, una de la tarde hora de Costa Rica, dos de la tarde Centroamérica, México, Panamá. Y también Ecuador y cuatro a la tarde, hora Argentina, nueve de la noche, hora España. Un saludo a toda la audiencia que está con nosotros en este momento y bienvenidos sean. Y don Heiner, aquí estamos aprovechando ese gran momento. También aprovecho para poder mencionar que para nuestros hermanos del cantón de Durrialma. Es uh -huh. importante que pongamos una mano en el corazón y, y los ayudemos con bienes no perecederos. Tenemos entendido que la Cámara de Comercio de Cartago está recibiendo todo lo que son bienes no perecederos. Hace falta mascarillas, alcohol, alcohol en gel, eh, con urgencia para nuestros hermanos, la Cámara de Comercio está a un costado de la Municipalidad de Huarco, para los que tengan a gusto o a buen convenir ayudar a nuestros hermanos que están pasando por un momento bastante fuerte y hoy precisamente eh, ya sábado 24 de julio del 2021 mm, eh, ha pasado el mm -hmm. tiempo, estamos una vez más compartiendo, haciendo cosas maravillosas y hoy precisamente contamos con la participación especial de una persona muy conocida de don Heiner, de un servidor, para los que están en el círculo de confianza profe, nosotros le nosotros le decimos Javi, para los conocidos, le decimos Javi, en el ámbito profesional, muy conocido como eh, hoy contamos con la presencia del doctorando, máster en administración de negocios, don Javier Ortiz González, para la audiencia que quiera conocer un poquito de nuestro invitado, eh, don Javier cuenta con una maestría en Administración de Negocios, además de eso tiene un, también en estos momentos estudios del doctorado en Ciencias Económicas y Marketing Digital incorporado al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, certificado en Gerencia de Proyectos por el International Project Management Association, eh, tiene especializaciones en alta dirección bancaria, alta gerencia por el Instituto Centroamericano de Empresas Incae y también <coughs> en estos momentos está sacando una especialización en transformación digital con el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. La experiencia del Master Ortiz ha sido de más de 35 años en la banca costarricense, donde se ha desempeñado en cargos ejecutivos, eh, siendo los últimos ocho años, ¿verdad? Para el consorcio Citibank, también es profesor universitario en estos momentos y ha trabajado en varias universidades en Costa Rica, actualmente está con la Universidad Fidelitas, y también coordinador de áreas como estrategia empresarial, además de que imparte clases en bachillerato, licenciatura de maestría para la carrera de administración de negocios, y es miembro activo en los tribunales eh, que tienen que ver con los trabajos finales de graduación, en este caso defensa de tesis en maestría, tanto como tutor, lector y presidente. Además es coordinador y líder del programa de simulación empresarial para aplicarse en los cursos de maestría como de licenciatura en la Universidad Fidelita de Costa Rica, y actualmente mmm, tiene su propio emprendimiento con la empresa SNEIN. Conocida como la Escuela de Negocios Internacionales, la cual es una organización dedicada al coaching empresarial, proyectos y transformación digital. Y además de que le gusta siempre ver lo diferente y otra faceta que no conocen de nuestro invitado, que también es muy dedicado y apasionado por la música y tiene su conjunto, grupo musical, uh -huh. y es un gran y reconocido arreglista. Además de mate, que viene de una famosa y reconocida familia de comunicadores y de músicos que por acá le han dado a Costa Rica grandes, grandes, grandes alegrías. Un Javier, bienvenido sea a nuestro espacio y qué hermoso compartir con usted grandes momentos de negocios y es un honor tenerlo acá en Café Empresarial, don Javier. Eh, buenas tardes, eh, don Max, un gusto, eh, buenas tardes, eh, Jaime, eh, estimada audiencia, eh, buenas tardes, eh, muy contento acá pasando este ratito con ustedes y efectivamente tomándolos un, un cafecito. Eh, sé que vamos a pasar un, boni, un bonito eh, eh, momento eh, compartiendo con ustedes un tema tan interesante como es la transformación digital en las pequeñas y las medianas empresas. Eh, vamos a iniciar, eh, o eh, para poner en modo presentación, o eh, hay algo... Eh, antes de la, de la presentación, eh, don Max. Uh -huh. No, sí. adelante, ah bueno. Adelante sí. don Javier, el espacio es todo suyo, bienvenido sea don Javier, y este tema lo vamos a retomar en la audiencia, la transformación digital en las pymes. Estamos en tiempos de cambio y hoy don Javier nos viene a ilustrar con su experiencia la importancia del tema. Don Javier, bienvenido sea de nuevo y el espacio es todo suyo. Pues, muchísimas gracias, eh, doctor Max. Eh, gran amigo eh, y don Jaime, este, muchas gracias por la invitación. Eh, el tema de transformación digital es un tema que lo quiero iniciar con una frase muy, muy interesante y sé que cuando se las presente va a llamar la atención porque no es una frase totalmente eh, escrita en los últimos meses no es una frase célebre y, y que hoy en día se ha puesto muy de manifiesto y con esto quiero quiero iniciar no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente sino la que se adapta mejor al cambio creo que en estos tiempos traer a charles darwin eh, a colación para tocar un tema como estos es es bastante apasionante, porque este visionario desde hace muchísimos años, había observado efectivamente que eh, la especie humana tiene que estarse adaptando, tiene que estar cambiando, tiene que estarse reinventando, y eso es un poco eh, lo que vamos a tratar el día de, de hoy en este pequeño espacio, eh, haciendo ver que efectivamente eh, por un tema de transformación, por un tema de disrupción, y no por un tema pandemia. Nos hemos venido eh, eh, desarrollando, cambiando, modificando eh, comportamientos, hábitos, estrategias técnicas y demás. Y la pandemia, pues, por supuesto que viene a acelerar mucho el... vino a acelerar mucho el el proceso tan tan disruptivo pero no podemos hablar de transformación sin antes comentar brevemente tres temas que se escuchan mucho y a veces eh, nos confundimos de si es que estamos en, en procesos diferentes en, en definiciones diferentes o se tratan de lo mismo eh, y eh, me refiero a lo que se conoce como era digital la industria 4.0, por ahí se habla ya de 5.0, y la transformación digital. Entonces voy a proceder con una pequeña, un pequeño análisis sobre cada una de ellas para poder centrar eh, los cimientos y las bases para posteriormente tocar el tema específicamente de transformación digital y llevarlo hacia las, hacia las pequeñas y medianas empresas. La era digital. Bueno, la era digital se asocia definitivamente con revolución industrial, 4.0. Eh, pero en esta era digital, eh, le llamamos era digital porque es un momento donde la información y la tecnología, la informática, se han venido desarrollando de una forma exponencial. Hemos observado mucho, y ahorita lo vemos más adelante, los, los hábitos eh, del consumidor que han cambiado. Eh, Hoy en día el consumidor es más digital, eh, todo lo resolvemos con un smartphone y hacemos las consultas de lo que le llamamos el SMOT, eh, que ahorita lo analizamos directamente en nuestros eh, tablets, smartphones o computadores. Entonces, tiene una, la era digital tiene un, un ligamen directo con la aceleración de la información, la digitalización de la información, y por supuesto que una comunicación totalmente, totalmente digital. Entonces, se da de manifiesto algo importante. Los datos hoy en día son relevantes, y la forma inteligente en que tratemos los datos nos va a permitir crear una ventaja competitiva en nuestras empresas y de ahí desarrollamos nuestras propias estrategias, que hoy en día ya no son las estrategias que teníamos hace unos años, son más digitales, porque tenemos un mercado mucho más digital. Yo digo que hoy en día estamos enfrentando nosotros un paralelismo entre lo que es los mercados físicos y su mercado digital, que es como un efecto espejo que tenemos eh, en los actuales mercados. Emerge lo que le llamamos hoy en día el marketing digital y lo que se conoce como el social selling, esa relación digital de los consumidores. Entonces, efectivamente, estamos en una era digital, pero ¿qué es la industria 4.0? Bueno, le llamamos la cuarta revolución industrial y es donde aparecen nuevas tecnologías. Aparece la robótica, se da la analítica. La analítica es importante. Ahorita hago mucho más énfasis en la parte analítica, porque ha tomado mucha, mucha fuerza. Ya la robótica, ya de por sí, ya venía teniendo un aceleramiento en los últimos años, pero la analítica se aceleró en los últimos, en los últimos meses de una forma exponencial. Viene todo el tema de lo que conocemos como inteligencia artificial, desarrollo de tecnologías cognitivas, eh, todo lo que es el trabajo de la nanotecnología, el Internet de las cosas. Entonces, acá estamos efectivamente en una... Eh, Industria 4.0, que realmente si la comparamos con la era industrial es lo mismo, es exactamente lo mismo, es una forma de definir un poco lo que tiene más campo de acción en la parte industrial, pero la era industrial al final consume todo. Y llegamos a lo que también conocemos como transformación digital, que de igual manera transformación digital es la era digital eh, y la Industria 4.0, la revolución industrial, pero transformándose de forma digital. Y acá traigo dos comentarios que efectivamente eh, los obtuve directamente del MIT. Las empresas que mejor utilizan los datos de sus clientes son las que tendrán mejores resultados en el largo plazo. Y esto lo pongo de primero porque transformación digital en el fondo es todo el desarrollo de ¿Cómo efectivamente vamos a trabajar nosotros los datos? Pero es que los datos ya no son los datos de un archivo escritos en, en papel blanco y negro. Los que sacamos de las fotocopiadoras y los que leemos. Ahora los datos son digitalizados. Hay empresas que se dedican a procesar datos. Hay empresas que se dedican a segregar la información y vender los datos. Y se están haciendo muy ricas haciendo este negocio. Las empresas deben mantener tecnología adecuada que permita cumplir sus objetivos de negocio e iniciativas de transformación. Es decir, transformación digital no es como a veces creemos eh, que se trata solamente de hacer cambios en equipos, en hardware. Eh, realmente eso no es transformación digital. Quiero hacer algunas presentaciones de frases que, des, que han escrito algunas personas que me parecen interesantes. Esto es una un, una un comentario que hizo Gonzalo Camargo, el CEO de Santander, o Santander, Financial de Perú. Dice aquellas empresas que no brinden experiencias extraordinarias a sus clientes están condenadas a morir. Y cuando él habla de experiencias extraordinarias, no son las experiencias que teníamos unos años atrás. Son experiencias completamente digitalizadas, donde hay un efecto paralelo entre la parte digital y la parte física. Porque a veces no, no tenemos también claro el concepto. Bueno, pues es que yo vendo un producto físico. Sí. Y va a seguir vendiendo producto físico. Ahí no ha cambiado esta parte, Lo que sí cambió es que la forma en que vamos a desarrollar toda la cadena de suministros sí cambió. Sí cambió. Y esta parte la vamos a desarrollar un poquito más adelante con mucha más mucho mucho más eh, análisis lo que es el desarrollo de las plataformas digitales. Claudio Rodríguez del Banco Replay Perú y Chile opina la transformación digital es una reestructuración de la empresa para adaptarse a un nuevo mercado y necesidades del cliente. Entonces aquí tenemos algo interesante que hace Claudio, y se refiere a lo que él llama reestructuración. Estamos en procesos de reestructuración de la empresa clásica que teníamos nosotros a empresas con un formato más B2B, pero, o DSUN, pero en un formato digital. Entonces, eso nos lleva a entender: bueno, pero ¿quién es el cliente del B2B? ¿A quién una empresa pequeña le vende? Bueno, le vende a personas físicas o también le puede vender a empresas. Si son proveedores del Estado, a través de CICOP le venden a empresas. Entonces estamos en un negocio B2B, es de business to business, empresa a la empresa. Pero hoy en día se ha hecho un cambio importante en lo que es una estrategia de comercialización de una empresa a una empresa. ¿Por qué? Porque el que está en el otro lado de ese B2B es una persona física. Y es una persona física que hoy en día se ha digitalizado. Y tiene. Don un... Javier. Adelante. Uh -huh. Tal vez, tal vez una, una pequeña consultita y que te podría uh -huh. hacer, hacer uh -huh. un. Eh, tal vez un generador de, de, de ese conversatorio que es, que es muy, muy interesante sobre transformación digital. Ha sido la pandemia. La, la que ha provocado de que las empresas hayan tenido que dirigirse hacia la transformación digital o era algo que ya se venía trabajando sí, sí gracias Heiner. no no no, no, no. Eh, la, la, la pandemia la pandemia <risa> no vino a hacer absolutamente nada con respecto a la era digital y la transformación digital más que acelerar el proceso es decir la transformación digital ya venía porque la era digital no la tenemos desde hace dos años por pandemia. Nosotros veníamos en un cambio disruptivo eh, ya desde de hace varios años. Esto no es pandemia. Lo que pasa es que la pandemia sí aceleró, sí aceleró de una forma importante, pero muy importante. Nosotros si no hubiéramos tenido en la pandemia, nosotros hubiéramos seguido eh, todo el mundo en un proceso de transformación más lento. Ya se hablaba. De hecho, hace tres años eh, teníamos eh, eh, documentos escritos, eh, eh, entrevistas realizadas, donde se hablaba de los procesos de transformación digital. No había pandemia y se hablaba de transformación digital. Las empresas venían en un proceso de transformación digital. Lo que pasa es que la eh, disrupción que tenemos ahorita... Eh, yo me acuerdo de Max, que antes de pandemia... Eh, Max hablaba de disrupción. Max usaba, Max usaba esa palabra. Me acuerdo varias reuniones que teníamos con Max. Sé que era cuando Max hablaba de eh, los conceptos disruptivos. Eso no era pandemia, no había pandemia, porque Max y yo nos veíamos en reuniones presenciales, ¿se acuerda, Max? ¿Cierto? Sí. Eh, Javi y Javier, y muy importante porque me hiciste recordar cosas que en algún momento conversábamos a veces en horas de café, otras veces en almuerzos, otras veces eh, te acordabas de un congreso en el que estuvimos con el Colegio de Ciencias Económicas que fuimos varios colegas ahí y, re, y me recuerdo todas las demostraciones que nos hicieron de disrupciones de, de tecnológicas y esto que ustedes dice, sí, esto siempre se ha dado la diferencia es que ahora, bueno, como dice usted, ¿verdad, don Javier? Con el factor pandemia, nada más que se acelera un poco más en todos los sectores, pero usted dice algo muy importante, que es hay que estar siempre preparado para los cambios de mercado, porque es un eterno problema que siempre, como humanidad, no lo digo Costa Rica, no lo digo a nivel general, como humanidad, no vemos muchas veces la visión de futuro, y cuando hablo de la visión de futuro, ¿verdad, don Javier y a, y a, a, a Gainer. Eh, no es el hecho de decir eh, dónde está la bolita mágica para ver qué va a suceder, sino entender los factores de mercado, cómo eso nos puede llevar a una transformación de lo que es lo convencional a lo no convencional, porque cuando lo veo y me pongo ahí en zapatos zapato suyo, Javier eh, tantos años que usted estuvo en la banca y está que nos puede ir usar todo lo que ha sido la banca en Costa Rica, desde lo que fue lo tradicional en las filas tener gente en las filas, don Javier hasta llegar hoy a lo que son las apps y a través de las apps que no hemos trabajado con lo que es banca, que usted nos podría luchar con todos esos detalles y que usted nos dice, o sea aquí, disrupciones siempre han existido, el tema es saber entender los factores de mercado y leer, tener una lectura muy adecuada, porque también esto conlleva riesgos, pero bueno, ya usted maneja eso, Javier, y ahí hay un tema ahí muy bonito que usted dice, las disrupciones eh, qué más bien nos vienen a enseñar las disrupciones don Javier Sí. Eh, ahorita más adelante, eh, Max, vamos a, a ver un poco hasta ejemplos de lo que ha generado estas disrupciones. Si me permite un segundito, antes de responder claro. voy a adelantar un segundo algunas cosas, porque vamos a estar hablando mucho de, de disrupción y aquí les traigo también unos ejemplos que ya todos los conocemos, pero que cuando los vemos tal vez se hace más pragmático todo este tema de disruptivo. Entonces tenemos aquí también... Anandel, al CEO de Global Microsoft, donde hace un comentario también interesante. La próxima década de desempeño económico para cada negocio será definida por la velocidad de su transformación digital. ¿Qué significa esto? Esto es un comentario importante, porque Microsoft está haciendo un trabajo, un trabajo muy fuerte por el desarrollo de todas las plataformas tecnológicas para las pymes. Se ha orientado mucho a las pymes yo he estado ya en diferentes congresos con ellos y el trabajo que están haciendo para dotar a las pequeñas empresas en el mundo es, es importante, es decir proveer de ambientes de CRM por ejemplo eh, alternativas para tener un control de cliente un seguimiento de cliente supervisión de clientes, desarrollo de plataformas tecnológicas eh, Microsoft está haciendo un trabajo interesante no digo que es la única eh, toco el comentario por por esa frase que toca este señor eh, Nandela. Por aquí tenemos otra frase importante, el CEO de Netflix, donde dice, muy pocas veces las empresas quiebran por moverse muy rápido y frecuentemente quiebran por moverse muy lentamente. ¿Qué significa eso también para nuestras pymes? Que tenemos que movernos. La disrupción se dio, no ya, no la pandemia, se dio hace ya varios años. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado? Es que nosotros trabajamos para clientes, nosotros no trabajamos para, para, para nosotros mismos. Nosotros le vendemos un producto y un servicio a los clientes. Entonces, si el cliente ya ha cambiado su conducta de consumidor y ahora es más digital, entonces la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo nosotros en las pequeñas empresas? y de, de ahí voy a comentar seguidamente lo que yo le llamé los nueve pilares de la transformación digital es decir, nueve ideas, nueve comentarios que son importantes digámosle nueve tips que les quiero dejar a las pequeñas empresas de este de este mundo para que podamos eh, analizarlas, valorarlas e eh, las. Eh, implementando en nuestras empresas. Estrategia digital, bueno, eh, para efectos académicos hablamos de estrategia, planeamiento estratégico y demás, pero en nuestras empresas, las pequeñas empresas, planea el planeamiento estratégico es importante, bueno, pero en este caso es específicamente el definir una estrategia digital, digital, sitúa al cliente digital en el centro de la estrategia Siempre hemos sabido eso. La pregunta es si en estos momentos nosotros le estamos ubicando a nuestro cliente digital en el centro de una estrategia digital. Y eso es importante. Ahorita, cuando hablemos de plataformas, eh, me van a tal vez a comprender un poco eh, eh, a qué me refiero cuando hablo de estrategia digital. Pero el punto es, el cliente sigue siendo el centro de nosotros. Bueno, entonces, si es así, ¿dónde está mi cliente comprando ahorita? ¿Dónde es que mi cliente está consumiendo y de qué forma está consumiendo mi cliente? ¿Cómo le llego más fácilmente a un cliente? Y en eso tengo que diseñar una estrategia. Diseña una experiencia de compra única, inolvidable, pero digital. Porque si es comercial es lo que tenemos años atrás, pero ahorita estamos en un momento más digital. Tenemos que darle esa experiencia al cliente optimizando los puntos de interacción con tu organización. Debes tener una excelente plataforma digital y en esto ahorita nos vamos a dedicar un ratito de, del tiempo a lo que es la plataforma digital. Comercio electrónico. Si tu cliente compra online, no le vas a vender por otro medio. Tenemos que usar entonces una venta online. Un 74%, esto es información que sale del MIT. Un 74% de los clientes digitales utilizan redes sociales para comprar e interactuar. Lo que le llaman el smart momento cero de la verdad. El momento donde ahora los clientes hacen directamente consultas a través de los smartphones y medios tecnológicos para definir su compra. No era como antes, que la publicidad influenciaba en nosotros un poco y sobre eso hacíamos compra de productos y servicios. Ahora recibimos publicidad, pero nos vamos a los smart, smartphones a consultarlos entonces ha cambiado la conducta del consumidor el comportamiento de compras de consumidores más digital marketing digital más de un 80 de la población en américa europa y asia utilizan utilizan medios de comunicación digitales como smartphone tablets computadoras y este tema de marketing digital de igual manera es un tema reciente, es un tema reciente donde los mismos escritores, como un Philip Cotter, han tenido que correr para actualizar sus libros, porque la transformación digital y la disrupción generada por la pandemia tan acelerada hizo también que autores como un reconocido Philip Cotter tuviera que correr a escribir o reescribir libros porque ya no eran los libros clásicos convencionales con los que estábamos nosotros acostumbrados a, a estudiar temas de, de marketing. Digitalización de procesos. Este es un tema también importante. Digitalita, digitaliza tus procesos estratégicos para ganar competitividad aplicando metodologías uh -huh. ágiles. Crea estructuras de trabajo en red. Sobre este tema, también ahorita nos vamos a dedicar un poquito más de, de tiempo porque aquí es donde prácticamente se inicia el tema del análisis del, de la minería de datos, megadatos o la big data como le conocemos hoy en día. Ciberseguridad, estamos en tiempos muy, muy en extremos digitales, no podemos dejar por fuera temas de, de, de la seguridad de los datos, que es lo que se conoce como ciberseguridad prepare plan de contingencias para activarlo cuando lo necesite el riesgo digital existe y debes estar preparado, es decir ahorita se van a dar cuenta que yo mismo les voy a dar una recomendación de manejar datos en la nube ¿cuál es uno de los problemas que ha existido a nivel de las empresas? bueno si yo pierdo el control cuando mis datos se van a la nube porque ya yo no los tengo en mis servidores sin embargo eh vamos a ir, ya nosotros, el tema de la, del almacenamiento en servidores propios, se, hemos observado que se hace muy caro, y es muchísimo más barato, mucho más eficiente, tener la información en la nube, hasta por la versatilidad de la misma información, ahorita, ahorita tocó ese tema, un poco más a profundidad, de momento importante, ciberseguridad, que implica, bueno, si estamos claros que estamos en una era, era digital y vamos a trabajar de esta forma, entonces, generemos controles y los planes de seguridad para, con nuestra información. La infraestructura. Mejora el rendimiento, incrementa las funcionalidades y la capacidad de tus sistemas informáticos. O sea, aplica infraestructura tecnológica, segura, escalable e inteligente. Vean que hasta ahora estoy tocando temas de, de hardware. No lo había tocado. Hasta ahora lo estoy tocando. Es decir, no era necesariamente la parte más importante. Es importante, sí, pero no es la más importante. Es la única. Hay otras, como la hemos visto en todos estos puntos que hemos venido conversando. Migración de, eh, al, al cloud. El 90% información del MIT, el 90% o más de las empresas migrará total o parcialmente a entornos cloud. En los próximos tres años, conecta tu empresa con tus clientes en cualquier entorno, cualquier lugar. ¿Cuál es la versatilidad que tiene esto? Que yo puedo simple y sencillamente tener una computadora en Costa Rica y si yo me la llevo, a, o simple y sencillamente utilizo otra computadora con los accesos correspondientes en cualquier parte del mundo, entonces yo puedo simplemente... Tomar las decisiones, impartir lecciones, eh, llevar el control de la empresa, de la contabilidad, eh, analizar los datos, eh, trabajar la información, etcétera, etcétera, etcétera, porque toda la información la tengo debidamente respaldada, guardada, con los controles y las seguridades adecuadas y por lo tanto ya yo no dependo de unos servidores que tengo dentro de nuestras computadoras, bueno, si quiero tener mis servidores para trabajar un backup, posiblemente sea importante, posiblemente eh, valga la pena si los costos no son tan altos porque lo que hemos observado es que definitivamente no solo todas las empresas van a, a un formato de migración a la nube, sino que el tema de eficiencia y de costo por supuesto que son importantes. La analítica del negocio, que era un tema que les comenté que iba a tocar un poquito más adelante. Para ser sostenible y rentable debes conocer y analizar tus datos, dominarlos, entenderlos para tomar las mejores decisiones. ¿Qué es lo que está sucediendo en las empresas hoy en día? Resulta que hoy en día las empresas tienen correos electrónicos, tienen información que viene por la web, tenemos información que viene por WhatsApp, hay información que posiblemente la tenemos en Instagram, publicidad, comentarios, etc. Hay información que tenemos en cualquier otro tipo de medios, eh, de, de redes sociales. Ahora, el punto es, bueno, y con ese montón de información que tenemos en diferentes eh, eh, redes sociales, diferentes plataformas y demás, ¿qué provecho le estamos sacando la información? ¿Cómo estamos trabajando esa información? ¿Realmente la estoy utilizando en mi empresa? Pues lamentablemente el 90 de las pequeñas empresas en este país no la están usando porque inclusive no tienen el conocimiento para hacer qué significa eso bueno que tenemos que tener aplicaciones de última generación que ahorita las vemos para poder trabajar datos qué es lo que hacemos bueno bajamos de nuestros servidores o de, de los servicios que nos brindan eh, acreedores eh, en contabilidad por ejemplo en ventas, áreas comerciales, etc. Eh, bajamos información, pero esa información es como la que siempre hemos tenido, es decir, información de contabilidad, eh, información de los canales comerciales, esa es la información que siempre, siempre hemos tenido. La bajamos de un SAP, a veces ni siquiera viene estructurado los datos, es decir, los tenemos desordenados y no sabemos cómo trabajarlos. Eso es lo que ocurre en la mayoría de las empresas pequeñas pero realmente buscar una forma para trabajar toda esa cantidad de información que viene de redes sociales y otros sistemas como la web, por ejemplo, el internet, inclusive, no lo tenemos. Y eso es algo en las que, en, en el que las empresas pequeñas deben trabajar ya. Les está ganando tarde, más bien. Es decir, ya en ese momento, lo que le llamamos formación digital, que es todo estos tips que hemos venido observando, bueno, la analítica de negocio es uno de los temas importantes con lo que ya en este momento deberíamos nosotros tener un trabajo. Bueno, confundimos, a veces decimos, bueno, yo trabajo muy bien en la analítica porque uso un CRM, un Customer Relationship Management, que es una aplicación, toda una metodología para eh, tener un control adecuado de clientes, pero no solo de clientes, sino la plataforma operativa también dentro de la empresa. Es decir, son... Es muy buen, eficiente administrador de canal de toda la cadena de suministro que hay en un negocio. Pero eso del CRM toca una parte de los datos, no toca toda la información. Y ahí es donde hablamos de los famosos megadatos, o los el big data, o big data como, como, como la conocemos. Pero de nada nos sirve escuchar todo esto si no nos llevamos a la empresa. Entonces, ¿cómo podemos tener un control de nuestro cliente digital si no tenemos siquiera una parametrización inteligente de los datos que estamos generando a través de correos electrónicos, de los clientes, por ejemplo. No tenemos un control sobre los datos que vienen directamente de los WhatsApp, de los eh, Instagram, del, del Facebook, y tienen impacto, porque los clientes escriben por ahí y nos dan información valiosa, importante, porque a través de ella nosotros podemos llevar mejores propuestas de valor al cliente y propuestas de valor digitales. Por eso es importante el tema de la analítica. Talento digital, este es otro tema sumamente importante. Talento digital, la tecnología es el catalizador que actúa como un acelerador del cambio. Tu actitud es relevante en el desarrollo de habilidades duras y competencias necesarias en la era digital. ¿Qué significa eso? significa que nosotros tenemos en este momento nuestros recursos humanos en las empresas y ni siquiera la hemos dotado de habilidades. Entonces no es un tema solamente cultural, sino que también tenemos que dotar al recurso humano del talento necesario. ¿Qué significa eso? Bueno, que las empresas en este momento deberían estar preocupadas por darle entrenamiento al recurso humano en Power BI, en en ah. Arteris, eh, RStudio, Tableau, cualquier tipo de aplicación de alta tecnología de última generación, que son las que sirven para trabajar esa cantidad de Big Data que tenemos hoy en día en las, en las empresas. De esta manera empezamos a tener un acercamiento más claro con el cliente digital que lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo porque nosotros creemos que el cliente llega a mi tienda y me compra y yo tengo control del cliente. No es cierto. El cliente está comprando una tienda. Sí, es que están llegando a la tienda. Pero todo el canal que se está desarrollando de información no se está dando in situ ahí Se está desarrollando en redes digitales. Y esa es la parte que tenemos que tener como un punto importante. Ejemplos de plataformas digitales. Y aquí quería llegar a un Punto importante. Netflix. Netflix es una plataforma. Netflix como plataforma digital ha cambiado el comportamiento del consumidor y en consecuencia ya casi no hay videoclubes. Y menos gente visita los cines. Pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros en las pequeñas empresas de nosotros? ¿Estamos esperando que salga alguien como estos y nos extermine el negocio? ¿O estamos pensando de qué manera... Generamos la plataforma entonces digital para llegarle a nuestros clientes y no perderlos. Correo electrónico, el email sustituyó al correo postal hace tiempo. Hoy en día la comunicación por correo electrónico no solo evolucionó a la digitalización, sino que el control, seguimiento y evidencias quedan digitalizadas. Amazon, el gigante Amazon. El gigante Amazon ha cambiado el comportamiento de compra y limitando las ventas en tiendas y distribuidores. Bueno, se me están yendo mis clientes para Amazon y me voy a quedar quedito. Entonces espero que el negocio mío sirve. No, no. Ways supera totalmente el GPS. Empresas como Garmin se han visto amenazadas por estas plataformas. Bueno, ¿quién ha hecho estas plataformas? Hay ejemplos de ejemplos. No puedo profundizarlo porque no hay tiempo, pero hay ejemplos de ejemplos. Uno por ahí que ahorita lo vemos. Fueron dos muchachos de 24 años que no tenían siquiera la menor idea que iban a llegar a desarrollar una plataforma. Simple y sencillamente se encontraron con una necesidad y entonces empezaron a ver cómo arreglaban esa necesidad y de paso se encontraron que al arreglar su necesidad estaban arreglando necesidades de otros. Y así fue como se creó Airbnb, por ejemplo, que ahorita la vemos entonces esto no es un tema de los grandes, los grandes es porque han crecido sus plataformas se han desarrollado la pregunta es qué estamos haciendo nosotros nosotros no somos un país emerente como siempre nos hemos visto nosotros somos un país de personas muy hábiles, muy capaces donde hay evidencia sobrada que podemos desarrollar cosas valiosas a nivel del mundo entonces hay que salir adelante generando buenas ideas que compitan con estas también Whatsapp Casi ha fulminado los mensajes de SMS de las compañías de telefonía. Wikipedia ha desestimulado el acceso a enciclopedias, diccionarios y visitas a bibliotecas. Airbnb. Airbnb da mayor alternativa digital a usuarios y en consecuencia ha desestimulado los negocios directos de los hoteles. Es impresionante la calidad de volumen que genera Airbnb de dos muchachos que ni siquiera sabían de informática y desarrollaron Airbnb. Redes sociales han generado dolores de cabeza a los medios de comunicación. Las personas hoy en día son digitales y cambiaron su comportamiento de compra. Facebook. Facebook extermina poco a poco los portales de contenido. Entonces, si observamos todo esto, era digital, transformación digital, y todo lo que hemos venido analizando, bueno, ¿dónde están nuestras pymes? ¿Y cuál es, entonces, el horizonte de desarrollo de nuestras pymes? Prácticamente, si el desarrollo está tan digitalizado, pues tenemos que ir ahí, o nos exterminan, o nos sacan. Las pymes tenemos que digitalizarnos. Google, Google cambió de una forma radical la manera de obtener información o realizar consultas. Y entonces esto me lleva a un tema interesante, importante. El diseño de una plataforma digital. ¿Qué es una plataforma digital? Es todo lo que acabamos de ver. Es todo lo que acabamos de ver. Entonces, ¿dónde está mi negocio? ¿Qué vende mi negocio? ¿Un producto físico? Ok. ¿Un servicio? Perfecto. Ahí estamos claros. Cuando yo hablo del efecto espejo, es... Qué vamos a crear que toque un medio de comunicación digital para que me lleve a la e interactúe con mis clientes digitales que son físicos porque compran compran también en físico pero son digitales porque pasan ya sumergidos a través de los smartphones tablets y demás pasan sumergidos observando información y sobre eso toman decisiones entonces Pareciera que el secreto de todo esto está en las famosas plataformas digitales. ¿Qué es la plataforma digital? Es el lugar donde interactúan demandantes y oferentes digitales. Personas físicas como usted, usted y, yo, y como yo, pero que interactúan en un ambiente digital. Entonces, ok, tenemos que crear una plataforma digital. Lo que le llamamos ahorita, y lo tocó hace un momentito Jaime eh, y Max, eh, una app famosas app bueno esos son plataformas digitales que genere una propuesta de valor con mis productos entonces qué tenemos que hacer bueno para diseñar una plataforma exitosa digital crear una plataforma digital exitosa implica entonces eh, identificar de forma satisfactoria los tres principios del diseño de una plataforma uno Definir la unidad de valor o ventaja competitiva, es decir, qué es lo que va a ofrecer mi plataforma, qué es lo que va a ofrecer. Si yo vendo un producto físico, entonces de qué manera esa plataforma puede darle a un cliente digital, puede darle todo lo que él necesita para que él pueda tomar una decisión de compra. Entonces, ahí estamos hablando de que si hay un carrito de compras, pues hay que ponerle. Si hay que hacer una negociación con Paypal, pues vamos a hacer la negociación con Paypal. Para que no tenga que moverse y sea lo más fácil, lo más versátil, lo más sencillo posible. Diseño de la interacción alrededor de esa unidad de valor. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una plataforma no tiene que estar dotada solamente de oferentes de un producto, oferta de productos y demanda de productos. La plataforma debería ser una, una plataforma muy versátil, que ofrezca más allá de una cumplimenta de productos. Es decir, que ofrezca servicios ampliados, que le dé oportunidad al cliente de que pueda opinar, que tenga las alternativas de generar de... valor agregado para que la misma plataforma se vaya modificando. Las plataformas que hoy vemos no eran las plataformas que inicialmente eh, eh, eh, se desarrollaron. Las plataformas son dinámicas y el dinamismo de una plataforma se lo da definitivamente la interacción entre oferentes y demandantes se desarrolla un ecosistema donde los efectos de red crean un incremento exponencial en las interacciones entonces el éxito de una plataforma es cuando dentro del análisis de la plataforma observamos que la interacción entre oferentes y demandantes crece. Y si crece es porque la plataforma les gusta, les es atractiva, les resuelve las necesidades. Aquí tengo un diagrama básico sencillo de lo que entonces representa una plataforma, un app, un app como lo conocemos. La plataforma digital tiene necesariamente que interactuar. Esto le llamamos un ecosistema. El ecosistema es porque esta plataforma se nutre de proveedores digitales y de clientes digitales. Por eso le llamamos una, un ecosistema. Y la plataforma crece en función de que estos clientes van en aumento y los proveedores van en aumento. Pero en esa interacción que está por acá, en esa interacción se da un efecto importante a través del cual se desarrollan cambios, se modifican las necesidades y en consecuencia esa plataforma constantemente, constantemente, por eso le llamamos ecosistema, constantemente se modifica y se modifica en función de las necesidades, los requerimientos de nuestros clientes, en función también de la propuesta de valor de los proveedores digitales. Las plataformas digitales no son simplemente plataformas que las desarrolla la pequeña empresa o la empresa, que quiere vender su producto porque perfectamente Max y yo podemos hacer una plataforma en este momento y no necesitamos vender ni producir ningún producto, simple y sencillamente es una plataforma que le va a dar servicio a proveedores y va a darle servicio a clientes la plataforma integra, la plataforma digital va a integrar justamente este mercado digital en un producto, un servicio particular o específico y el mismo puede ir incrementándose en función de las necesidades de ahí que hemos observado por ejemplo un Airbnb Airbnb, las personas que hicieron Airbnb no son dueños de un hotel no son dueños de casas simple y sencillamente eran dos muchachos de 24 años que se fueron a pasear y tuvieron problemas para encontrar hospedaje y de ahí fue que vieron una necesidad y trataron de arreglar su necesidad desarrollando una app que les permitiera conseguir algún tipo de alternativa y lo más interesante fue que se dieron cuenta que al desarrollar esa app hubo clientes interesados e ingresaron a la app porque también estaban deseosos de ir a x lugares y no tenían como mucha facilidad versátil de ofrecimiento de hoteles. Y entonces, con ese desarrollo de esta plataforma, encontramos que se dieron eh, por enterado dueños de casas que tenían su casa y que no la estaban su casa posiblemente de, de, de, para descanso y posiblemente no los usaban en diferentes momentos de, de, de, de tiempos del año. ¿y qué es lo que hacen? Bueno, presentan su alternativa ante la plataforma digital. Obviamente, el mundo se entera de esto y dice, sí, pero es que yo tengo casa también. Entonces, ya no es un tema de los hoteles de Estados Unidos. Es un tema que llegó a cubrir completamente todo el mundo. Y entonces, en, de una forma exponencial, todos los que tenían casas de retiro, o que les oraban una habitación, o que tenían casas para alquilar, etcétera, empezaron a subir contenido. ¿Y qué es lo que hace la plataforma? Bueno, tiene entonces la alternativa de ofrecerles eh, eh, cuartos, habitaciones, apartamentos, etcétera, a clientes interesados, pero no va después solo a eso. Volvemos a la versatilidad de las plataformas. Empiezan a ofrecer otras cosas. Entonces los clientes se quejan o hablan bien del de lugar donde estuvieron. Y entonces eso les permite a la plataforma hacerse más robusta. Porque entonces les da la oportunidad al cliente de seleccionar muy bien con fotografías, como fue creciendo ya Airbnb, ¿verdad? Con fotografías, tarifas, eh, servicio completamente desarrollado, como, como es el Airbnb que conocemos hoy en día. Entonces, un modelo de plataforma digital. El rol del productor es distinto al de la plataforma. Es decir, el productor no necesariamente tiene que estar aquí en esta plataforma. Entonces, ¿dónde está un pequeño empresario? ¿Puede estar dentro de la plataforma como dueño o puede estar aquí como un proveedor? Entonces, si nosotros queremos desarrollar nuestro app, bueno, si hacemos nuestro app solo para que yo sea el proveedor, pues va a ser una app muy limitada. Puede que funcione, pero a la larga es muy limitada. El éxito de estas plataformas es que ha permitido no solo vender mi producto, sino que me permite conseguir también gente que compita conmigo, no importa. El negocio mío al final ya no es mi negocio físico. Mi negocio se convirtió en una plataforma digital. Y de ahí es donde viene un tema de desarrollo interesante, eh, en mercados que uno ha visto eh, en los últimos años que se ha desarrollado de una forma importante. La plataforma provee y controla el movimiento. Claro, por supuesto que tenemos que tener personas que controlan eso. ¿Cuántas personas creen ustedes que hay en Airbnb para controlar Airbnb? No supera ni 50 personas. No hay 50 personas en Airbnb, todo el mundo. Porque eso es una plataforma digital. El flujo de valor consiste en conectar a los diferentes actores. Esa es la importancia de la plataforma, que tiene un perfecto control del enlace entre el ecosistema completo. Interactúan las personas y se desarrollan en este ecosistema. Entonces el negocio nosotros digital en tiempos de transformación es acercar mi cliente digital para que me compre mis productos a través de plataforma, como, un, como yo le llamo un efecto espejo. Eh, el éxito de una plataforma está dado por la interacción de proveedores y clientes, así como la versatilidad en ampliar la alternativa de contenidos atractivos. Entonces, uh -huh. en resumen, estamos en tiempos muy, muy cambiantes, pero lo que sí estamos claros es que la gente, las personas han cambiado. Las personas son digitales. Ya no es un tema de que la pandemia, cuando termine la pandemia... Ya, eh, si termina, y los quiera que sí, esperemos que sí. Eh, ya el cliente vuelve otra vez a su formato. Eso no es así. Eso no va a ser así. Nosotros ya tenemos un comportamiento de compra. ¿Cuántas veces pasamos nosotros pegados a nuestros celulares? A nuestros smartphones. ¿Cuánto tiempo sí. le dedicamos? Hay estadísticas de estadísticas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Un montón. Entonces ya nosotros, ese hábito, ese comportamiento de compra, se volvió un comportamiento de compra digital. Y eso ya no lo quitamos. Entonces ahora... Tenemos que entender que nuestras empresas PYMES tienen que, tenemos que llevarlas a formatos completamente digitales. ¿Seguimos vendiendo los zapatos? Sí, seguimos vendiendo zapatos. Pero estamos ahora en un ambiente digital. Significa que todos nuestros canales, medios de comunicación, ya no son tan físicos, son digitales. Y para eso es que se desarrollan las plataformas, para poder hacer llegar una venta de forma eficiente hacia nuestros hacia nuestros clientes. Eso era eh, en términos generales lo que les tenía eh, preparado. Eh, no sé, Max y Don Heiner, si hay algún comentario sobre el particular. Bueno, don Javier, eh, todo esto que usted nos está indicando y nos ha expuesto de una forma bastante amplia es una realidad que ya tenemos hoy de la cual no podemos decir que no y que no se puede rechazar porque, como usted lo dijo hasta hace poco, eh, no se va a volver a, a lo tradicional, por el contrario, ya esto totalmente cambió y estamos en un nuevo concepto de mundo que precisamente uh -huh. el comportamiento del consumidor cambió. Ahora es un consumidor cibernauta, un consumidor de información, un consumidor hiperinformado, eh, de que las ofertas son personalizadas, porque vea, por ejemplo, cuando usted habló de Netflix, y Netflix aplica precisamente un modelo llamado el Machine Learning, que ya es una realidad que la tenemos todos en la parte disruptiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente eh, eh, la plataforma tiene la capacidad de leer biométricamente el comportamiento de la persona que en esos momentos está accesando el servicio. ¿A qué me refiero? A que hasta las portadas de las películas las cambia de acuerdo al perfil de gusto que, o preferencia del consumidor. E incluso pueden adaptar hasta una misma película para todo tipo público de acuerdo a la fotografía, de acuerdo a la imagen. Y vean qué fuerte ha venido a darnos esto una lección. Porque también, eh, don Javier, usted habla de otra cosa, que la parte de dispositivos y ahora el marketing de proximidad es otro tema que también los negocios se están tomando con mucha fuerza. ¿Y qué quiero decir? Que con solo una tablet, un smartphone, un, una PC, una laptop, estés en donde estés, las mismas empresas tienen dispositivos de radio de 40 metros de acción donde pueden localizarte y de acuerdo a tu perfil de consumo del lugar en donde frecuentas eh, uh -huh. productos o servicios, te mandan ofertas y de momento, entonces uh -huh. ahora esto nos da una panorámica súper fuerte sobre esto y don Javier, entonces yo, pues, retomando esto, ¿qué aspectos de aprendizaje y dirección debe tomar un empresario pyme sobre todo este detalle? Uh -huh. Sí, Max importante eh, primero yo creo, Max, que el empresario PYME tiene que aceptar, entender y aceptar que estamos en un tiempo totalmente diferente porque muchos no lo quieren aceptar, muchos eh, por ignorancia eh, mm. no lo saben, otros ya han escuchado, eh, han oído, han leído, pero eh, no es con ellos, no es con ellos, a ellos no les está impactando, es decir, esta parte ha costado un poco que el pequeño empresario trate de hacer una, un, un esfuerzo importante sobre él. Algunos, algunos, como lo decía uno de estos, de estos eh, señores, algunos de ellos al menos ya han iniciado, y eso es bueno. Ya han iniciado. Eh, no inician con la forma, en la forma correcta de esa, ya la estrategia digital, pero inician, y eso es bueno. Lamentablemente, una cantidad importante de esos no se ha dado cuenta o no ha querido hacer ese cambio disruptivo. Cree que esto es como un tema filosófico y los entiendo en el fondo porque han habido a, a nivel de, de, de años atrás eh, esquemas donde se desarrollan eh, metodologías y conceptos y son como muy filosóficos. Eh, pasan de moda y ya está, ¿verdad? Eso no, eso, eso no es un tema de una filosofía, es un tema de una era. Y es una, es una realidad de la cual... Nosotros tenemos que hacerle frente y frente importante porque la forma en que yo vendía antes mis productos no es la forma en la que yo estoy vendiendo ahora los productos. Eh, es común observar que sí. las personas creen que el marketing digital es meterse en las redes sociales y empezar a que les pongan un montón de likes, ¿verdad? Eso no es un marketing digital. Eso, eso es. Pero yo prefiero eso que no, que no, eh, no hace nada. Yo prefiero eso porque al menos. Eso los lleva a un concepto de digitalización y creo que son próximos a tener esa apertura ya de transformación completa. Uh -huh. eh, pero hay otros que no, hay otros que, que sencillamente eh, creen que la venta de sus productos sigue siendo la forma clásica en la que seguían, eh, en la que vendían en el pasado. Y eso ya cambió completamente, eso no es, no es así. Usted lo dijo ahorita hace un rato. Eh, ponga simplemente usted en las redes sociales un término o la web ponga un término y entra el Machine Learning automático y el Machine Learning lo que hace es reproduce la necesidad suya y los gustos y pasan tres minutos y cuando te das cuenta ya empezás a tener información de algo de lo que usted había consultado, porque efectivamente el Deep Learning y el Machine Learning están hoy en día eh, aplicándose en prácticamente todas las plataformas que nosotros usamos, ¿verdad? Entonces uh -huh. es, es es muy disruptivo, es una aventura yo creo que hay que sacarle provecho bastante a todo esto porque, porque es interesante, porque fue esa oportunidad creo que los que han, han sabido aprovechar la oportunidad de esta era digital, le están sacando le están sacando eh, eh, provecho y negocio en sus empresas Creo que es importante mencionar que eh, si en este momento algún empresario que esté viendo el programa o que esté viendo el reprise eh, quizás se está preguntando ok, definitivamente yo tengo que meter mi empresa en el modelo de transformación digital si no lo he hecho, ¿qué debo hacer ahora? ¿cómo hago? ¿de dónde puedo recibir apoyo? Precisamente don Javier eh, tiene una, un emprendimiento, una empresa que ha Venido creciendo enormemente, que es Snain.com. Creo que sería importante, profesor, eh, ¿dónde podemos contactarlo para que, si queremos una asesoría suya, queremos una presentación ya más eh, particular sobre para nuestra empresa, ¿dónde podemos localizarlo? Sí, muchas gracias, eh, Reiner. Eh, Snain nació como una. Eh, oportunidad justamente del mercado donde se evidenciaba ese, ese vacío en apoyo en transformación digital eh, el deseo de, de Sname es eh, justamente brindarle a la empresa un acompañamiento eh, a través de un coaching empresarial y llevarlo de la mano, eh, desarrollando sus colaboradores y la empresa con el apoyo de nosotros, desarrollando cada una de las diferentes áreas de oportunidad en el proceso de transformación digital. Eh, como somos eh, una oficina de coaching, nos gusta eh, y es parte del trabajo eh, desarrollar esas habilidades Directamente con, con el equipo de la, de la empresa. Eh, eso es lo que hemos venido uh -huh. desarrollando nosotros y eh, ha sido eh, muy bien visto en la empresa costarricense y la empresa mexicana, en la que tenemos ya acceso con dos de ellas. Eh, a través de la página web eh, www.sname.com. Ahí pueden tener es, directamente el, el contacto con este servidor o los consultores que tenemos allí para brindarles mayor información. Excelente, Sanein.com. Bueno, de verdad que estamos, eh, nos quedamos todavía con, con ganas de, de saber más, de conocer más sobre este tema de plataforma digital, de transformación digital, pero sobre todo... Se abre otros temas, por ejemplo, el profesional de, de, de hoy, ¿cómo debe ser? ¿Verdad? Porque ya, ya hay carreras tradicionales que probablemente están desapareciendo y están llegando nuevas carreras a raíz de este cambio que estamos viendo a nivel global, ¿verdad? no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y aquí se, se abre pues, más temas para poder conversar en otro momento, lo que significa que hay un compromiso por parte de, de don Javier para que nos acompañe en un nuevo programa, ¿verdad? Así que ahí vamos a estar eh, poniéndonos de acuerdo a ver en qué momento, ¿verdad, don Max? Así es, don Javier, efectivamente, Ay, don Javier, no, de la, no va a ser la primera y única, va a ser la primera muchas nos va a acompañar usted. Y no solo ese detalle, sino también destacar que sí que don Javier es actualmente dueño de su propia empresa, emprendedor, y que es, se dedica a la capacitación, a la asesoría, a la consultoría de empresas y en pymes también ha trabajado mucho don Javier. Entonces, para el que lo quiera localizar, y don Javier, como le digo, insistimos, la primera de muchas... Y nos sentimos sumamente honrados, complacidos y halagados de que esté en nuestro espacio hoy un amigo más a la familia Café Empresarial. Y de verdad, súper, súper, súper agradecidos, don Javier, que hoy con nosotros nos haya dado toda esa ponencia y ese vasto conocimiento. Con todos Muchísimas gracias, eh, doctor Max y ingeniero Heine. Muy amables por tenerme este ratito acá. Espero efectivamente que haya sido eh, de su agrado y haber cumplido los objetivos y las expectativas que ustedes esperaban. Uh -huh. mí, muchas gracias y a todos los televidentes Audiencia nos pueden sintonizar Siempre por www.cartagomedios.com Y nos vemos La próxima semana A la una de la tarde Compartiendo grandes momentos de negocios Hoy le digo a Heiner, Javier Y a toda la audiencia Muy buenas tardes Y que hoy sea provechoso el sábado Chao, chao Buenas tardes chao, chao.